A mí me parece que eh, en términos institucionales, en términos de contención, lo que las instituciones eh, aportan como, como valioso es justamente esto, la posibilidad de eh, dar un curso distinto y permitir que se pueda pensar lo que ha ocurrido de una manera sana y de una manera... Eh, digamos, adecuada, que, per, que permita eh, de alguna manera eh, procesar todo esto. Eh, por eso decía, la institución escolar es como la, como la más importante en estos momentos y la primera a, los que, a, a la que se dirige todo lo que estuvo contenido ahí en lo familiar. La, la familia al mismo tiempo también, digamos, eh, por un lado se ve como aliviada de algunas cosas porque al estar tanto tiempo sobrecargada con situaciones que muchas veces no tenía que contener o que muchas veces se veía ayudada o que en lo, en, normalmente las instituciones entre sí se ayudan, digamos, eh, se acompañan en esto de poder... Eh, de poder contener a los niños, a los adolescentes, bueno, esto no pasó. Entonces, por eso vimos muchas situaciones de desborde. Entonces, hoy en día hay que retomar esos lazos y lógicamente trabajar eh, con mucha conexión entre la escuela, la familia, los clubes, todos los lugares donde los chicos transitan son fundamentales. Todavía hay lugares a los que por ahí las familias no se animan a transitar y a mí me parece que con todas las precauciones, con todos los protocolos que, que tenemos, eh, es fundamental que, que empiecen y, que, y que, que esto vuelva a circular porque es la única vía que tenemos. Obviamente con todos los cuidados y con todas la, las precauciones necesarias, pero lo institucional es lo que por ahí ayuda y sostiene este tiempo, que nos va a sostener en este tiempo. Pero como decía, para las instituciones y para los adultos, responsables en estas instituciones, es un desafío muy importante, un desafío nuevo. Eh, para los adultos siempre es difícil eh, como reprogramarnos y empezar a pensar nuevamente qué estrategias nuevas darnos. Entonces, por eso es fundamental que desde salud podamos acompañar a la escuela, que la escuela pueda acompañar a salud, eh, que las instituciones más de, de lo social y, de, y de, la, de la vida social en general también puedan tener o <coughs> que se pueda encontrar este lazo. <coughs> Sobre todo, me parece fundamental esto, visibilizar esto, <coughs> porque si no es muy sencillo caer en una situación de... Eh, de una famosa de la famosa derivación. Bueno, hay un niño que eh, no entendemos qué le pasa, no sabemos qué le, qué le pasa un grupo de chicos que no se adapta, que no puede estar, eh, que está haciendo eh, problemas, que grita, que no quiere entrar a la escuela o que se quiere quedar todo el tiempo en la escuela, no sabemos qué hacer. Eh, entonces, eh, me parece que eh, esta vía de la derivación o, o, el, o el pensar que... Eh, estamos frente a una situación patológica o disruptiva, previamente a, a pensar en eso, que para los adultos está muy facilitado, lo que tenemos que hacer es poder ponerlo en este contexto. Es decir, bueno, que si bien eh, digamos, uno puede acercarse a la institución a, a salud y a los distintos recursos que tenemos, pero el acercamiento por ahí que estamos haciendo actualmente es eh, profundizar esto otro, es decir, bueno, no no traigas al niño para que yo lo vea, vamos a hablar primero, a ver qué está pasando, vamos a ver eh, a ustedes como adultos qué les está pasando, eh, están atravesando situaciones eh, de pérdida, seguramente están atravesando situaciones de desorganización familiar, no saben cómo reorganizar los espacios, los tiempos, porque todo esto nos pasó a todos, entonces estamos apuntando mucho a eso también, eh, y lógicamente sin descuidar las situaciones que atraviesan los niños, porque es cierto que... Eh, hay situaciones, como decía antes, eh, sobre todo en los extremos, en los niños muy pequeños y en los adolescentes, en los extremos de la, de la franja etaria que, que nos toca, que me toca en particular, eh, hay situaciones que hay que atenderlas, que son necesarias trabajar ahí con ellos y ver qué es lo que les está pasando, qué es lo que está haciendo eh, por ahí que el sufrimiento se vuelva muy intenso y a veces insoportable, entonces hay que intervenir porque estas situaciones están, pero no es lo más común. Lo más común es lo que nos pasó a todos. Entonces poder verlo y contextualizarlo me parece que es como el desafío más importante para todos nosotros, digamos.